Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a grabar el capítulo número 4 de LED 4. Valga la redundancia, 4D. Eh, estas armas quería conseguir la vez pasada. En el capítulo número 3 quería ver estas armas pero no lo pudimos Como recordarán también hemos perdido a Francis pero de alguna manera misteriosa pues revivió Y antes de seguir con el video te recuerdo que si aún no estás suscrito a mi canal Todo lo único que tienes que hacer es dar suscribirte, activar la campanita de notificaciones, ponerlo en modo TODOS Para que así YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo gameplay y no te puedas perder nada de mi contenido Nada, a seguir con el video Far, ¿Sí vienen? ¿Sí vienen. Okay, far, sí vienen. Dónde, dónde, dónde. Oh, cabeza. Ah, Boomer. Oh, no, ¿en serio, Boomer? ¿En serio? ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, directo a donde estaba disparando. qué fue? Se cayó se cayó se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Quiero ver, quiero ver si podemos están Hola, ¿te caes? ¿te caes? Sí. ¿Sí? A recargar. <risa> se recargar. Quiero tomar otro Ese tipo, ese tipo, no voy a botar, no voy a botar. ¡Es sus ¡Sí! uy ¡Sí! a la verga! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me empujes, no me ¡Sí! ¡Eres un 不第一早 <laughs> <laughs> No sé que se serio? Mira su cara de... Ehhh... Uh, Ehhh... Uh, Con vida, o sea, está, o sea, no... Este dato está comiendo lengua Que bueno, vámonos, vámonos Tengo 20 de vida, maldición No No hay por dónde tan, Espérate, esa dónde salió ese tang, maldición Espera, tiene curé Espera, coño, me curo ¡Fierre esa ¡Ok! Alucinante. Pues nada chicos, hasta aquí el video de hoy Pues nada, el capítulo número 4 estuvo bien guay Me gustó la parte en que uy, les iba a votar a los zombies Pero nada, no se olviden de suscribirse Darle un super pulgar arriba Activar la campanita de notificaciones para que YouTube Así te avise cuando estés subiendo un nuevo video Y pues chicos, como lo prometí desde otra Aquí van los saludos para las personas que han estado comentando mi video Pues el primer saludo es para Tix Que la verdad tiene un contenido super guay de videojuegos Puedes pasar y chequearlo, ¿no? También tenemos a Emer Robic Prajapachi, que, pues, la verdad tiene un contenido de, de distintos lugares. Pues, dale una chequeadita y, pues, la verdad eh, está muy bonito su contenido. También tenemos a Flamencos, que su canal básicamente está dedicado a la recopilación de videos fanboys. Si te ríes, pierdes. Creadora de contenido para la plataforma de YouTube. Pues acá también te está dejando packs de memes para que sí puedas editar todo bonito tus videos, ¿no? También tenemos a Nano Music, pues que la verdad también está dedicado a... Básicamente a crear contenido de música. Pues puedes ir, chequearle acá abajo también te voy a dejar en la descripción su enlace para que te vayas directo a su canal. También tenemos a Shiro Gauri. Pues si no te está sorprendiendo con algún libro, también te está sorprendiendo con unos ricos postres de limón. Preparados en casa ¿no? Así que puedes ir y chequearlos Todos sus videos De cada uno de las personas Que han comentado el video Así que nada, nos vemos hasta el próximo video Chau chao.